Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal Y esta vez vamos a reaccionar a un IDATPH de Padolleador Animado Acá le dice el exagerado Betwister, de b Betwister, Super... Super Street Fighter 2 ok De Padolleador Animado, bueno, ya... Como sus videos no me dan noticias, así que voy a reaccionar así rápido, solo o dos minutos a este IDATPH. TPH De me ha recomendado, sí que está bastante bueno, que me acaba de y ok sin más preámbulo dejar video, su video original, obviamente abajo en la descripción y vamos a que contiene esto ya Pocos juegos son tan frustrantemente frustrantes como Super Frustrante, frustrante. Bros 2. Pero <risa> <No>, obviamente <risa> no me refiero a Doki Doki, monas chinas, yo como quieras, si Me refiero al original Super Spanic. Panic. Si tienes super en el título, no. ¿de qué consola se imaginan que es? Pues, ¿Qué quieren...? Hola, cara. El PlayStation 3. Obvio. ¿Qué? Este juego no es para dos jugadores. <risa> en lugar de eso, <risa> te la... Tienes la opción de jugar con Mario o con otro <risa> pinche Mario de color verde. <risa> Ah, pobre. Donde mientras el primero se carga tremendo paquetón El segundo les vale que estés presionando los botones para lo wey Porque no hace sé nada <risa> <risa> <risa> wow, <qué abusada. risa> No Ah, porque aquí voy otra vez <risa> oh, Dios. No, los engañé ¿Recuerdas a r... R... R... R... <risa> La verdad no, por lo que... El día de hoy hablaremos del Street Fighter. <risa> Cuando escuchemos el nombre A Nightmare on Elm Street Fighter, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues claro, uh... Soul Calibur 2. De veras, ¿a qué idiota se le ocurrió crear el juego de Street Fighter? Jefe. Acaba Fales. de llegar el embarque con los DVDs de la película Street Fighter. <risa> Diles a los de Mercadotecnia que impriman el grupo marrano en la portada, por favor. <risa> <¿Eres teta>? ¿Decías? <risa> Guía para evitar daño al canal al jugar el juego Street Fighter 3. Paso número 1. Coloque sus dedos en el interior de no. su culo. Este juego eso? es una y salen peleadores que nadie usa y que están bien culeros Como el Ryu, Ryu, Ryu, Ryu, Ryu, Culo, Super Ryu, y el jefe final llamado Ryu Chupa de estopa En conclusión, no. pues la verdad solo lo jugué para verle a las nalgotototototototas a Chun-Li ¿Qué? ¿Y qué más? Ah, sí, recomiendo amplia, ampliamente que te la... Recomienda que te la. Okay. Oh, yo estaba. Bueno. Okay. Ah. ok, no. Ah, oh, que. <ríe> Qué barísimo, che. Ok. Bueno gente, lo dejamos hasta acá nomás la reacción de hoy, si sí, es bastante cortita, eh y bueno, no sé qué porque sé seguro que con esto no habíamos matizado eh, Si te gustó, sabes puedes darle a me gusta, puedes compartir el suscribirte a este canal para más videos de reacciones como este. Y, oh, y otro distinto, no igual es este. <risa> y bueno, dejar su video original de Pablo Animado acá abajo. Y bueno, sin nada más que sí, yo me despido hasta acá, soy yo soy nos vemos, chao